Bueno, yo acá tengo un proyecto eh, que se llama, con un nombre muy original, prueba 2. Así que imagínense que ya hice la prueba 1. Y tiene definido un archivo que, bueno, tiene el main, ¿sí? Y tiene incluido una entidad en particular, que yo en este caso usé persona. Eh, uh, no, era pantalla, lo rompí. <ríe> bueno, valen era persona, no pantalla. Ya empezamos mal. Eh, persona, ahí está, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo este persona. Ahora me quedó pantalla por todos lado pero yo quería persona. Y, bueno, ahí está. Bueno, la persona, como ven acá, tiene edad, nombre y altura, ¿Sí? Eh, y tiene, tenemos una función en la biblioteca persona.c que es la de imprimir, ¿sí? Recibimos un puntero o una variable del tipo persona y, eh, bueno, la imprimimos, ¿sí? Es un ejemplo, no importa, era para tener una función acá adentro. Y esa función también está definida en el, en el punto h, ¿sí? Y en el archivo principal donde está el main incluimos el... El archivo .h, ¿sí? Para poder usar la función y para poder usar el tipo de dato, ¿sí? Si no, no lo podemos usar. Y le estoy cargando valores, ¿sí? Y después estoy llamando a la función que imprime. Ahí está. Eh, estoy llamando a la función que imprime. Eh, fíjense que le estoy pasando la dirección de memoria de la variable p, ¿sí? Porque mi función quiere recibir un puntero a una variable del tipo persona, no una variable del tipo persona, ¿sí? Y como acá estoy recibiendo el puntero a esa variable, para acceder a los campos uso la flecha, ¿sí? Y accedo a los tres campos que estoy imprimiendo acá en este print muy bonito. Eh, así que, bueno, por eso acá estamos pasando ampersand y p, que es el nombre de la variable, para pasarle a la función de imprimir la dirección de memoria de la variable p. ¿sí? Eh, podría haberle pasado... Directamente P, ¿sí? Eh, y acá recibir una copia, sacarle asterisco y esta variable sería una copia de la otra y podría acceder con punto a los campos y también funcionaría, ¿sí? Eh, pero, bueno, para que no se haga ese copiado, directamente lo trabajamos con, con puntero. Bien. Bueno, no sé si hasta acá me siguen. Este es el programita. Ahora, eh, lo que, bueno, vamos a ver si funciona y todo eso antes de hacerle un... Un cambio. Bueno, ahí parece que compila y ahí parece que eh, lo puedo ejecutar. Bueno, y me imprimió, ¿sí? Eh, los datos. Eh, bien. Bueno, entonces ahora imagínense que esto yo lo quiero transformar en otra cosa, ¿sí? Porque tengo, este esqueleto me sirve, esa función de imprimir me sirve. Pero ahora me dieron un examen que en vez de persona dice, no sé, producto, ¿sí? eh, Entonces, el producto tiene nombre, tiene precio y tiene un ID, ¿sí? eh, Entonces, yo digo, ah, bueno, más o menos me sirve esto porque, miren, tengo, el ID lo puedo poner acá, el nombre lo puedo poner acá y el precio lo puedo poner acá, ¿sí? Así que, bueno, más o menos esta, esta eh, biblioteca me puede llegar a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me creo un proyecto nuevo o me copio este. Lo que voy a hacer yo es copiar este. Vamos a poner eh, ejemplo refacto. Bárbaro. Y me quedaron los mismos archivos ¿sí? que en este otro proyecto. Bueno, ahí es donde este refactor empieza un poco a traer problemas, ¿sí? Cuando tienen eh, los mismos archivos con las mismas entidades definidas, ¿sí? En más de un proyecto. Ahí ya. Eh, ¿Cómo hice para que se copie directamente? Bueno, eso ya se los dije como mil veces, ¿eh? Hacen clic sobre el proyecto, control C, y después hacen control V y les dice, bueno, lo voy a pegar ahí, le pego una copia de eso completo. Decimos un nombre porque ese nombre ya está ocupado. Le doy copiar y me genero uno nuevo, ¿sí? Todo igual. Así de sencillo. Eh, bien. Entonces, bueno, uh, lo que les decía, ya esto va a traer un poco de problemas si ¿sí? tenemos eh, lo mismo. O sea, tenemos que tener cuidado de que cuando lo cambiamos acá, sí, también puedes copiar los archivos sueltos, no, pasa nada. Eh, tenemos que tener cuidado de... Eh, cuando lo tenemos repetido en otro proyecto, que cuando, cuando le cambiemos el nombre a esto, que ahora en vez de persona quiero que sea otra cosa, que no se me cambie, ¿sí? que, que solo afecte al a un proyecto en particular, el proyecto donde estoy parado y no me afecte los demás proyectos. ¿Sí? Si no, termino rompiendo el código de otros proyectos. ¿sí? Si no tengo cuidado. Eh, entonces, ahí hay que tener ojo ¿sí? de, lo que, de lo que va a hacer esto. Porque esto te hace todo automático, pero te puede romper este, otras cosas. ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Eh, bien, bueno, entonces supongamos que esto lo quiero reemplazar por eh, un producto, ¿sí? Entonces lo primero que, que hacemos eh, es, bueno, le voy a cambiar el nombre del archivo, ¿sí? Eh, rename. Le voy a poner producto. Producto. Ahí está. Bueno, acá tenemos una Preview. Está buena porque me va a decir exactamente qué es lo que va a cambiar. ¿sí? Eh, fíjense que me va a cambiar los ifdefs ¿Se acuerdan que esto lo generaba automático con el nombre ¿sí? eh, del archivo? Lo ponía en mayúscula y lo ponía ahí, eh, en los puntos H. ¿sí? Entonces, me va a decir, ah bueno, voy a, eso te lo voy a cambiar. Y acá te voy a cambiar el include. Donde tenías incluido persona, te voy a incluir. Eh, producto, ¿sí? Me, me está diciendo. Eh, y fíjense, esto, acá también, en el main, ¿sí? Eh, me va a decir que va a sacar persona y va a poner producto. ¿sí? Y después me va a decir que está cambiando el nombre del archivo, ¿sí? De persona a producto. O sea, va a hacer todos estos refactors en el código y después va a cambiarle el nombre del archivo. ¿Sí? Eh, bueno, ahí Ariel me dice, ojo que te va a cambiar el proyecto Prueba 2 también. Bueno, acá por lo visto no me está indicando que me lo va a cambiar en el otro proyecto, ¿sí? Eh, no no no me está, no, no me está indicando. Me dice, Prueba 2.c. Prueba 2.c se llama el archivo, que yo lo dejé así, le tendríamos que haber cambiado el nombre. Bueno, vamos a cambiárselo, así no hay dudas. En, en ejemplo refactor, el archivo se llama prueba 2 donde está el main. ¿Sí? Voy a empezar por ponerle otro nombre a este, vamos a ponerle main. ¿Sí? Así no hay, no hay problemas. Ahí está, este se llama main. ¿Sí? No hay más prueba 2. El, del, el de prueba 2 se llama prueba 2. Este ahora se llama main. Eh, así que bueno, vamos a volver a hacer eso que estábamos haciendo, ¿sí? Agarro el persona.h, le pongo rename, eh, le voy a poner producto y vamos a dar la preview a ver qué va a cambiar. Bien. Y ahí me dice que va a cambiar main.c, ¿ves? Este era el que antes veíamos como prueba 2. Eh, y que va a cambiar el include. Que va a cambiar acá el ifdef, ¿sí? eh, Acá también va a cambiar el include en, en persona.c, que este todavía se llama persona porque todavía no le cambié el nombre y que después va a cambiar el nombre del archivo, me dice, ¿sí? Así que le digo, bueno, dale, a ver, hacelo, a ver qué pasa. Bien, bueno, y ahí lo hizo, ¿sí? Y fíjense que me dejó acá un espacio en blanco donde estaba el include de persona y me agregó el producto. Bueno, ahora eh, voy a hacer lo mismo con persona.c. ¿sí? Voy a hacer un rename, le voy a poner producto también, .c voy a ver ahora qué va a cambiar. Bueno, no va a cambiar nada así en el código. Solamente le va a cambiar el nombre del archivo. ¿sí? Así que le voy a dar OK y listo. Cambio el nombre del archivo. ¿sí? Y ya me quedó eh, el include bien. ¿sí? Y el nombre de los archivos también me quedaron bien. Bueno, ese es como el paso 1. Ahora tendría que volver al punto... Eh, al punto H ven que acá ya dice producto, no dice más persona. Bueno, la documentación no me la cambia. ¿sí? Esto se ve que no se aviva. Así que acá le tendría que poner producto. El comentario no, no lo cambió. Fíjense. Eh, bueno, y ahora quiero cambiar el tipo de datos. ¿sí? Si el archivo se llama producto, acá quiero que el tipo de dato que yo defino adentro sea producto, que no sea persona. Entonces cambiamos. El, el tipo de dato. ¿Cómo hacemos? Bueno, clic derecho, refactor, rename. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, y me aparece esto, ¿sí? Acá me aparece este, como este tooltip, y acá también me aparece para escribir directamente. Yo podría escribir y darle enter, pero ahí es donde se hace el lío, porque no sabemos si también me va a afectar a la estructura persona del otro proyecto, ¿sí? Puede ser que sí. Entonces, lo que tienen que hacer es venir acá, a esta... A este menú y abrir el rename dialog, que es el mismo eh, diálogo que veíamos antes cuando hicimos el, eh, el cambio en el nombre del archivo. ¿sí? Para que me muestre exactamente paso por paso qué es lo que va a modificar. ¿sí? No, no podemos darle así a ciegas cambiar porque no sabemos qué va a cambiar. Entonces, eh, abrimos el diálogo. Y ¿sí? lo primero que nos va a preguntar es: bueno, ¿cuál es el nuevo nombre que le vas a dar a esto? Bueno, producto. Pro... Vamos a escribir. Producto. Eh, y acá me va a decir, bueno, ¿dónde lo querés modificar? Eh, en los comentarios, ves que no, no estaba tildado esto. Entonces, en cualquier lugar donde en los comentarios diga persona, lo va a cambiar por producto si lo tildo. ¿sí? Bueno, quizá los comentarios no los quiero que los modifique. Eh, y en source code, bueno, es en el código. Y acá, esto quizá no lo tienen tildado. Yo no lo tenía tildado. Tuve que tildar. Y tengo que elegir el proyecto. ¿sí? Para que me lo cambie solo en el proyecto en el que estoy. Así que eso es importante porque si no, puede ser que lo hagan todos los, los proyectos donde están. Eh, bien. Bueno, y ahora vamos a la preview. No tengo idea si queda seteado Ariel. Me, me parece que sí, pero... Por las dudas siempre hay que mirarlo. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto para no romper nada. Es más, ahora igual a eso también desconfiémosle porque puede fallar y miremos exactamente qué va a cambiar. ¿sí? Eh, bueno, fíjense acá me quiere cambiar estos archivos que son de prueba 2. O sea, que ese, ese, esa opción que elegí yo de que mire el proyecto no le dio ni bola. ¿sí? Estos son de el proyecto prueba 2 y me lo quiere cambiar. O no están dando bien. Así que destildo para que el proyecto prueba 2 no lo toque. Y si no, lo que pueden hacer es cerrarlo el proyecto. Si lo cierran ya, sabemos que no lo va a modificar. Y, y trabajen siempre con uno solo abierto, un solo proyecto abierto para quedarse más tranquilos. Si no, tienen que prestar mucha atención acá, ¿sí? De que no modifique ahí el tipo de dato en un proyecto que no sea en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Bien, así que esos dos los destildo, porque si no ya íbamos a hacer lío. Y, bueno, acá me dice que me va a cambiar eh, la función. Vamos a agrandarlo lo más posible esto para verlo bien. Bueno, me dice que ahí en la función, en producto.c, que decía persona, bueno, lo va a cambiar por producto. Ese lo quiero, lo dejo. Eh, acá en el... Prototipo de la función, ¿sí? también me va a cambiar persona por producto, ese también quiero que lo haga. Acá en el main, en la definición de la variable, también lo va a hacer. ¿Sí? Y acá en, en el main de prueba 2, no quiero, no quiero que toque prueba 2, ¿sí? es otro proyecto. No me dio ni bola lo que le elegí antes. Así que, bueno, por las dudas, miren lo de acá. Y con eso se evitan que se modifique otro proyecto que no sea el de ustedes. Así que, bueno, esos son los cambios que quiero que aplique. Y, eh, le doy OK. Y puede ser que falle todo. También esto, pero si tenemos suerte, eh, ahí nos cambió el nombre por producto. Lo cambió acá. Lo cambió acá. ¿Sí? Y en el main también lo cambió. Y la sacamos súper barata. Y nos cambió el nombre en todos los lugares donde estaba. ¿Sí? Y en el otro proyecto... Seguimos teniendo personas y no rompimos nada. Hasta ahí venimos zafando. ¿sí? Ahora tenemos que cambiar los campos, que no se llamaban. Eh, ese era el punto número 2. al punto número 3 es cambiar los campos. ¿sí? Que todavía se siguen llamando edad, nombre y altura. Bueno, nombre quizá no sirve, no lo tenemos que cambiar. Pero este podría ser el... Eh, el ID, ¿sí? Y esto, el precio. ¿Ven que quiero chequear algo? Ah, está bien, sí, estoy presentando. Bueno, entonces, eh, ¿cómo hacemos para cambiar el campo de edad? No les prometo que vaya a funcionar, ¿eh? Pero hacemos exactamente lo mismo. Clic derecho, refactor rename. Y acá volvemos a... Yo sé que es muy tentador escribir ahí, darle enter y que ya lo cambie, pero podemos hacer un desastre bárbaro. Entonces volvamos al menú... Eh, del rename dialog y acá le escribimos ID. ¿Sí? Esto sigue tildado acá, pero estoy seguro que me lo va a querer cambiar en el otro proyecto. Así que vamos a ir a la preview para ver qué para ver qué hace. Bien. Bueno, no, ahora sí le dio bola al proyecto. Fíjense que los, los tres lugares donde lo va a cambiar están adentro de mi proyecto. Eh, y me dice que lo va a cambiar en la función de imprimir. ¿sí? Eh, me lo va a cambiar ahí donde está la flecha, que era flecha de edad, ahora va a ser flecha id. Obviamente que el texto sí, va a quedar mal, y esto lo tengo que cambiar a mano, pero bueno, eso ya es imposible que se dé cuenta. Eh, lo va a cambiar en el punto h, ¿sí? en la definición del tipo de dato, y en el main, acá donde le asignaba la edad, Ahora le va a asignar el ID. ¿Sí? Bueno, parece todo lógico lo que va a hacer, así que le doy OK. Y ahí lo hizo. Creo. A ver, vamos a chequear. Bueno, acá lo hizo. Acá lo hizo también. Y acá también lo hizo. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El, este otro campo. ¿sí? Vamos a ver si esto se sigue comportando como, como viene. clic derecho, refactor rename. Eh, abrimos el, el diálogo. Y esto quiero que se llame precio. ¿Sí? Precio era así. Bien. Bueno, vamos a la preview y vamos a ver que eh, ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, otra vez, no quiere toquetear el otro archivo. Parece que eso lo entendió el perdón, el otro proyecto. Y me va a cambiar acá en, eh, en el print, ¿sí? El precio, la altura por el precio. Eso está bien. Acá me va a cambiar el nombre del campo. Y acá me va a cambiar eh, donde lo usé también. Bueno, parece que suena lógico lo que va a hacer. Le damos OK. Y ahí nos quedó cambiado, ¿sí? ahí dice precio. Bueno, lo único que nos quedaría es cambiar acá este, este texto, en donde esto sería ID, y esto en vez de altura sería precio. ¿sí? Y ahí nos quedó otra vez el programa funcionando, ahora con producto en vez de con persona. ¿sí? Eh, bueno, acá en vez de flaco le podemos poner, no sé, eh, costadora. Un producto, ahí. Eh, bueno, entonces esto debería compilar y funcionar como funcionaba el original. Bueno, ahí, cero errores. Y, bueno, acá me pregunta cuál quiero ejecutar. Le digo que este ejemplo refactor. Y ahí funciona, ¿sí? Así que, bueno, ahí hicimos un pequeño paso a paso de, de cómo hacer el refactor Restaría solo el refactor de la función, Arna Ah, el de la función, ya me estaba olvidando Bueno, claro, nos quedó mal el prefijo ¿Sí? Nos quedó mal el prefijo de la función eh, Porque tiene el prefijo de la otra entidad Que era persona, ¿sí? Y ahora eh, tenemos el, el prefijo, no sé, prod de producto Entonces estaría bueno cambiarlo bueno, para eso venimos a la definición de la función y hacemos exactamente lo mismo y vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Clic derecho, eh, refactor rename. Otra vez lo mismo, venimos a abrir el diálogo ¿sí? y eh, cambiamos acá el prefijo por, no sé, prod, así de producto. Y vamos a la preview a ver qué va a hacer. Y acá ya otra vez está haciendo lío, ¿ven? ¿eh? Fíjense que está queriendo cambiar las de los otros eh, proyectos. Así que este que es del proyecto Prueba 2, no quiero que lo toque. Este tampoco. Y este que también es de Prueba 2, tampoco quiero que lo toque. ¿sí? Entonces me queda eh, acá, que está bien, en producto.c, quiero que me lo cambie. ¿sí? Quiero que me lo cambie en el prototipo de la función, en el punto h, y donde la uso. También quiero que me lo cambie. ¿sí? Así que le doy OK. Y ahí me lo cambió y me dejó prod en todos los lugares donde usaba la. mencionaba la función. ¿sí? Ahora sí, nos quedó bárbaro. Vamos a compilar de nuevo por las dudas. Y lo vamos a ejecutar. Y ahora sí, nos quedamos tranquilos de que. Está todo funcionando, ¿sí? Claro, como conclusión podemos llegar a que es, es infinitamente más cómodo trabajar con un solo proyecto abierto y no estarse preocupando todo el tiempo de estar revisando qué es lo que hace. Porque en algún momento te, te puedes olvidar de revisar eso y haces una macana. Así que la recomendación sería como que se saquen el vicio de tener abierto desde el primer proyecto que hicieron en el curso de ingreso hasta la clase de hoy. Quédense con un proyecto solo abierto. Es clic derecho y close, ¿eh? Tampoco es la muerte de nadie. Claro, y con entonces, doble pues clic lo está. abrís aparte. Claro, le das doble clic y ya se abrió de nuevo, ¿sí? Eh, entonces cuando está close es como si no estuviese. Lo bueno es que no lo pierden ahí de la lista. Y con eso ya se aseguran de que ese no lo va a tocar. Igual siempre presten mucha atención de qué es a lo que le va a hacer Refactor y miren uno por uno, ¿sí? Acá... Es más sencillo porque tenemos una sola función, pero cuando empezamos a tener, como teníamos el alta, la modificación, eh, la baja, el ordenar, te empiezan a sumar un montón de funciones en donde se nombra el tipo de dato un montón de veces, se nombran los campos un montón de veces. Entonces, lo tiene que reemplazar en un montón de lugares. No les digo que estén media hora mirándolo, pero más o menos que sea coherente, ¿sí? Lo que les va marcando que va a cambiar. Eh, porque si no, puede ser que hagan lío. Y después se les queda todo el código en rojo, no compila más, y no lo arreglan más. Eh, entonces, bueno, por un lado, si sale bien, es rápido. Es más rápido que hacerlo a mano. Pero tienen que prestar atención a lo que están haciendo, ¿sí? Si no, puede ser que se les rompa todo el programa también. Así, siempre mírenlo con desconfianza, ¿sí? Y, bueno, obviamente siempre está la opción de hacerlo a mano. Sino, son muy, muy desconfiados de que un programa le está metiendo mano a mi código y no quiero que nadie toque mi código. Lo que hago yo, bueno, lo hago a mano. Eh, y ahí se quedan tranquilos también. Pero bueno, les va a llevar mucho más tiempo. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Están todos muy callados. Profe, yo le hago una pregunta. Decime. ¿Cómo te llamas? Porque no sé quién sos. Alejandro. Alejandro. Eh, para cambiar el prefijo de las funciones... Eh, antes tenías, bueno, per, solamente pusiste prod y ahí cambiaste todo, porque justamente claro, el, o sea, esto no ver, vi porque estaba anotando. El, el proceso es para cambiarle el nombre completo a la función. Yo le cambié cómo arrancaba, pero le podías haber cambiado el nombre completo, o sea, es lo mismo. No es que el prefijo sea algo particular, es parte del nombre de la función. Si sí, nosotros inventamos esto con el guión bajo, o sea, no tiene nada mágico ni nada particular. Lo que se cambia es el nombre de la función completa. ¿sí? Yo lo vengo a cambiar y me, lo cambio completo. Lo que pasa es que yo agarré y cambié esta parte. Pero si yo acá quiero escribir otra cosa, otra cosa, le escribo otra cosa y me fijo a dónde lo va a cambiar y me cambia el nombre completo de la función, ¿ves? O sea, no es que el prefijo sea algo particular. ¿sí? Nosotros... Como la función hace lo mismo, si ustedes eh, no, no hacen mucho el lío de ponerle nombres, por ejemplo, prod-imprimir-producto, prod bueno, es como medio redundante, ¿no? Entonces después encima le, le tienen que cambiar el nombre, y le tienen que borrar la palabra producto y ponerle otra cosa. Eh, si le dan nombres más genéricos a las funciones, que eh, ya se llama prod-imprimir, prod-alta, prod-modificar, sin volver a aclarar qué cosa, porque ya tiene el prefijo, como que no vale mucho la pena, eh, también es más sencillo de cambiar, ¿sí? porque simplemente cambian el prefijo y ya está, sale andando. Eh, por otro lado, el nombre de la función tiene que quedar claro, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso se sobreentiende eh, sobre qué, está, qué estás imprimiendo. No hace falta acá volver a poner producto, imprimir producto, ¿sí? Como nombre. Eh, pero, bueno, eso. Y el perfijo lo inventan ustedes, lo que les suene más familiar. sí, Que no sea tan corto como para que no se entiendan ni tan largo como para que sea molesto. Bueno, ahí Martín pregunta. Debería hacer referencia al tipo de entidad que definimos. Claro, sí. Para que sí. sea más claro. Obviamente, sí, sí, sí. Eh, bueno, y después dice que Martín pregunta si el buscar y el reemplazar es más seguro. Sí, el tema es que lo tenés que hacer archivo por archivo y no es tan mágico, porque vos puede ser que tengas eh, variables que se llamen igual que otra cosa o pedacitos de funciones que se llaman igual que una variable o que un tipo de dato. Entonces, es, es más, de hecho, si vos acá pones imprimir producto y después haces un reemplazar de producto por persona, se te cambia el nombre de la función y a lo mejor no querés que se cambie el nombre de la función porque significaba otra cosa esa palabra en, en cuando lo nombraste en una función o cuando la nombraste en una variable o cuando lo pusiste acá. A lo mejor en un texto pusiste producto y se te va a reemplazar también y ahí no querías que se te reemplace o cosas por el estilo y a lo mejor lo terminás reemplazando en más lugares de donde lo necesitabas. Acá lo que te aseguras es... Que si vos estás reemplazando un tipo de dato, bueno, lo va a reemplazar en todos los lugares donde esa palabra representaba un tipo de dato ¿sí? y no otra cosa. No el nombre de una variable o un texto o un comentario. Eh, en muchos casos sí sirve que lo reemplace en todos lados, pero en muchos casos no. Entonces, bueno, igual, es lo mismo. Si tenés cuidado, es lo mismo. Y lo malo es que lo tenés que hacer archivo por archivo. ¿sí? Acá te lo va, ya te va a marcar exactamente qué cambió y te lo hacen todos los archivos. Eh, pero sí, son, es todo válido, ¿sí? Eh, lo que sí les, les decimos es que lo que sea que hagan, lo practiquen porque la idea es que esto lo hagan rápido, que no, no se pierdan tiempo haciendo esto, ¿sí? Eh, porque el tiempo se lo tienen que dedicar en el examen a programar, no a, a hacer refactor. No, no, no nos interesa evaluar si saben o no hacer esto, ¿sí? Esto lo necesitan para después programar lo que queremos que programen. Entonces, eh, no pueden perder mucho tiempo haciendo esto. Tiene que ser algo que salga rápido. Bien. Bueno, ahí Ariel dice, si genero un tipo de producto fantasma con cinco campos y en el parcial necesito 4, ¿te puede dejar ese campo? Y sí, como poder dejarlo, puedes dejar, pero eh, te va, lo vas a tener que sacar porque te va a aparecer, lo vas a imprimir y no significa nada. Lo, le vas a preguntar al usuario un valor para darlo de alta y eso no significa nada, así que lo vas a tener que sacar. ¿sí? Porque si no, el programa no tiene sentido. Claro, sino que, eh, no sé, tenés algo con cinco valores y yo te pido uno solo y que vas a, me vas a hacer ingresar uno que es el que yo quiero y cinco que no significan nada, o sea, no tendría sentido. Eh, así que sí, los tenés que borrar. Y ahí sí tienes que meter más mano. Por eso les digo que todo esto lo tienen que ir practicando. ¿sí? Nos queda otra. Esto es todo práctica. Eh, claro, justo, perdón, iba a preguntar algo parecido porque... ¿Quién habla? Ay, perdón, Eugenia. No, porque Eugenia. hice el refactor del de, eh, último código que habíamos hecho con Mauricio, el de clientes, eh, y le puse fantasma fantasma.c fantasma.h sí. y nada le agregué un nuevo campo el de descripción y por eso te quería preguntar si nos conviene tener varios campos o si nos conviene tener menos porque si no me equivoco creé eh, tres char eh, un float y, y listo ah, uno la descripción a otro el nombre y el otro me había quedado como DNI. Pero por lo que dijiste recién, entonces, nos conviene tener tres tipos de datos nada más. Y si necesitamos más, como que lo copiamos, digamos. Eh, y, en realidad, no sabría decirte qué es más rápido. Porque va a depender de qué es lo que te están pidiendo. O sea, si justo te pidieron uno que coincide todo o te pidieron uno que tiene tres cadenas de caracteres. O sea, eso es completamente aleatorio porque va a depender de cómo es el enunciado del examen, ¿sí? Así que no te podría decir, Claro. Tenés uno de cada uno como para eh, estar tranquila de que estás usando, por ejemplo, no sé, tenés un ejemplo hecho con las funciones de UTN para pedir un número float, para pedir un número entero, para pedir un nombre eh, mínimo de esos tres Y después ya sabes que es más de lo mismo, ¿sí? Eh, ya no va a ser tan mágico el... El, el copiar y el pegar, pero bueno, ya tenés ahí un ejemplo de cómo se usa la función que pide una cadena. Bueno, si tenés que pedir dos o tres, bueno, ya tenés ahí la función y repetís eso. Eh, es más sencillo que, que no tener nada y ir a buscar a ver dónde estaba, cómo era la función que, eh, que pedía una cadena. Entonces, yo creo que con uno de cada uno, más o menos, van a andar bien, ¿sí? Eh, los exámenes tampoco tienen mucho. Bueno, ahora vamos a hacer uno y... Y vamos a ver este cómo es el enunciado, ¿sí? Como para, para que ya se vayan haciendo una idea. Una eh, Sí. O sea, hay como dos estrategias. Algunos, algunos chicos se sienten más cómodos eh, teniendo varios campos y borrando, ¿sí? Y, y practican en, con, con esa herramienta, ¿sí? O sea, eh, directamente tienen tres char, tres sim, tres float y borran. Y otros, es lo que dice Ernesto, que generaron uno de cada tipo, como para que les quede un ejemplo, y después agregan lo que necesitan. En el caso de que vayan por el camino de agregar, o sea, los campos que ustedes agregaron, no van, a, van a lograr que la aplicación, inclusive hasta que no los implementen, o sea, hasta que no los usen, va a seguir andando. Eh, cuando ustedes borren, los que vayan por el camino del tengo mucho y empiezo a borrar, cuando ustedes borran, lo van a poder encontrar fácil los lugares donde van a tener que intervenir en el código, porque cuando compilen les va a dar un error, porque esos campos dejaron de existir. Así que las dos estrategias son igual de válidas. El tema es que ustedes elijan un camino y lo prueben un montón de veces. Sí, lo tienen que probar, por ejemplo, yo borro acá esto. Y el código empieza a pinchar por todos lados, porque en todos los lugares donde yo mencionaba precio, pincha si ustedes no saben, si la primera vez que se encuentran con este problema es en el examen y no saben qué les está diciendo el compilador, tampoco lo van a saber arreglar. ¿sí? Si yo lo compilo ahí, esto pincha por todos lados. Si yo no sé leer lo que me está diciendo esto, no lo voy a arreglar. ¿sí? Eh, y los errores no son muy claros. ¿sí? Entonces, bueno, lo tienen que practicar. No les digo que es imposible. ¿Sí? Me está marcando esta línea. Claro, bueno, porque en esta línea estoy usando precio y precio no existe más. ¿sí? Pero no es exactamente lo que me decía esto. Eh, producto no tiene un miembro llamado precio, me dice. Bueno. ¿sí? Tienen que aprender a leer el error y eh, ir identificando dónde está el problema. ¿Sí? Entonces acá digo, ah, bueno, el precio lo tengo que sacar. Entonces lo saco de acá y lo tengo que sacar de acá porque si no me va a dar otro error. Si yo solo lo borro de acá... Me va a decir que acá tengo 3% si tengo dos variables. ¿sí? Y esto me sigue dando error. Eh, ¿sí? Y tengo que seguir leyendo los errores a ver qué onda. Acá me dice que, bueno, este es el error del print. ¿sí? El formato %f espera un double, pero no tengo nada porque me falta. ¿sí? Entonces tengo que borrar esto. Bueno, y así. Tienen que ir borrando. Y acá me está diciendo también que ¿sí? eh, ahí estoy nombrando a precio y precio no existe. Este es el mismo error que el otro. Uh, no, quería compilar. Eh, este es el mismo error que antes y me dice que no tiene un miembro llamado precio. Bueno, lo borro. Y recién ahí, después de luchar con un par de errores, serán tres o cuatro que después de que se los aprenden, ya están. Eh, el código les vuelve a compilar. Eh, bien, ¿y ahora qué dice? Bueno, que no encuentra la función. ¿Por qué? Tengo idea. Vamos a darle un clic. Lo en el punto C. Le cambié. Ah, le puse otro nombre, ¿no? No, pero no le puse otro nombre. Ah, le cambié acá, le puse el producto, perdón. Ahí está. Bueno. Pasa por toquetear y hablar mientras. Ahí está. Bueno, listo. Y ahí funcionó. Entonces, eh, bueno, es una manera, ¿sí? Se tienen que tienen que practicar alguna. Eh, o agregar o borrar. El tema de borrar, ya les digo, es que ustedes borran un campo y el código, hasta que no arreglan la última, no compila más. ¿Sí? No lo pueden probar más el programa. Si ustedes agregaron uno, siempre les va a seguir funcionando. Y a medida que van agregando, ese campo empieza a estar visible en más funciones. Corran el riesgo de olvidárselo en alguna. Pero el programa le sigue compilando siempre. ¿sí? Eh, después puede ser que se olviden de usarlos. Si yo acá agrego otro campo. Eh, ya está. El programa. Yo hice eso y el programa sigue funcionando, ¿sí? Eh, y ahora lo empiezo a incorporar en los lugares donde me hace falta. Pero siempre puedo incorporarlo en un lugar, probarlo, ¿sí? compilarlo, ejecutarlo, probarlo y decir, ah, bueno, listo, acá ya está. En esta función ya lo incorporé, voy a la que sigue. Y así pueden ir probando de a poquito. En el otro caso, hasta que no lo arreglan hasta la última función, no lo pueden compilar ni probar. ¿sí? Es como ya para un modo más experto, me parece a mí. Pero, como dice Mauricio, es cuestión de gustos. Eh, y no hay algo muy mágico, ¿sí? Igual van a tener que aprender a mirar el código, a ver errores y a acostumbrarse a hacerlo. No es tampoco tan, tan complicado, ¿sí? eh, Así que, bueno, son, son opciones.